Bueno I'm scared Hice <música> la encuesta en mi en mi servidor de Discord Pregunté qué debería streamear Más gente votó por los Sims 2 así que vamos a hacer eso hoy. Vamos a jugar en Pleasant View o vista gentil porque es mi es mi barrio favorito de los Sims 2 ¡Oh, sí! ¡Miren qué bonito se ve! Uh, voy a poner un lote vacío aquí y ahí va a ser donde va a vivir nuestro, nuestro este, fundador. A ver... Empty Lots. Voy a poner este de 5 x 5 porque no necesitamos algo más grande. Uh, le voy a poner... 1, 2, 3... Avenue. En fin, ustedes díganme, ¿deberíamos empezar con un hombre o con una mujer? ¿Y qué apellido le ponemos? Alconholic. <ríe> ok, le voy a poner Holic. Y, <ríe> y creo que va a ser un hombre porque me gustó Alconholic. Va a tener pancita porque pues se supone que es alcohólico. <ríe> ¿Deberíamos dejarlo rubio? No sé, yo la verdad pensaba ponerle este pelo rojo o oh, no, se va a trabar otra vez. <ríe> Ah, miren, miren, así, rosita Siento que parece Justin Bieber así ¿Por qué descargué este pelo? <ríe> Muy cano, está horrible Ya sé, pero que no tengo cabellos Para hombres ahorita ¿Saben qué? Creo que creo que Lo voy a dejar así ya <ríe> A ver Este Tienen el número del 1 al 6 Ok, ya volví. Este, el número 4 ganó. Así que este Simba 1, 2, 3, 4 va a ser este, de aspiración de conocimiento. Estos Sims normalmente como que um, quieren quieren saber más, quieren dominar todas las habilidades y así. Uh, yo yo personalmente soy una Sim entre Sim de conocimiento y popularidad. ¿Tú un poquito de familia? No sé. Va a ser super sloppy porque es alcohólico. Eh, me imagino que es un montón de fiestas. Um, creo que debería ser un poco más flojo y pero very nice. Así que ahora es libra. <ríe> Muy bien. Okay, amigos, ya tenemos al conholic. Um, quiero ver si le puedo arreglar un poco la nariz en un segundo. Um, okay, ya. No sé si alcanzan a ver el cambio, es bastante sutil. Turn-ups and turn-ups. Ok, ya que es alcohólico, le va a gustar este... Um, no sé... Sims que cocinen bien. Um, swimwear? No, mejor... No, no, no, no, no. Uh, le va a gustar... Um, que estén como fit. Cool. Eh, se traje este baño y no le van a gustar que no le va a gustar que no le va a gustar que no le va a gustar um, los hombres lobo no sé así quedó en fin ya está holick es nuestro fundador para nuestro Legacy the Holic family <ríe> la familia Holic. ahora no sé si han visto cómo juega este una chica se llama Cindy Pleasant Sims es como una gran inspiración para mí esa chica. <risa> um, ella normalmente juega cumpliendo los deseos de esos de sims. Deja como que ellos solitos hagan su drama y todo eso. Probablemente va a ser como voy a jugar ahorita. O como, como ustedes me digan. No lo sé. A ver qué sale. Sí. En fin, por si no sabían este, en qué consiste el reto del Legacy. es básicamente... Tu sim sí empieza sin nada... Es, bueno, no, sin nada, un poquito de dinero en el lote más grande que puedas encontrar Y poquito a poquito tienes que ir construyendo tu casita y todo a lo largo de 10 generaciones Tienes que jugar 10 generaciones con la misma familia en el mismo lote Mírenlo, es... ¡Qué guapo! Alconholic Ya tome la captura uh, Le voy a construir algo así de rápido Me siento mal porque es como la segunda o tercera vez que intento grabar este reto y este, la primera vez, Emil, mi amigo Emilio, ahorita no está aquí, por desgracia, pero editó el video y todo, está hermoso el video como lo editó. Trabajó durísimo para editarlo y perdí la, perdí la partida, entonces tengo que empezar de cero. No puede faltar la barra de bebidas La verdad siento que sería de las primeras cosas que este sujeto se compraría Pero necesito primero comprarle algo de, de verdad para dormir Le voy a comprar esta cama doble para que pueda invitar a las damas <risa> <risa> Por alguna razón los baños a fuerzas necesitan unas paredes Así que voy a construirle un cuartito aquí A ver si me alcanza para todo Bien, creo que sí nos va a alcanzar para hacerle este, sus paredes. No soy buena construyendo. Y ahorita solamente lo quiero así de rápido. Así que porfa no me diga nada. Creo que tengo que hacer esta, Una de las paredes más grandes. Esta de acá la voy a hacer más grande para que haya espacio. Para que dos sims se puedan subir a la misma cama. Ah, no, espera, espera, espera. Estoy construyendo la misma casa que había construido en, en mi otro legacy. Antes de que se perdiera la partida. Le voy a poner... Una puerta, aquí va a estar el baño, aquí va a estar el baño y aquí va a estar la ducha. Le voy a hacer el techo y... Ah, la barra de bebidas nos alcanzará. A ver, ¿dónde está la barra de... Ah, nos alcanzó para la barra de bebidas, pero la tengo que poner acá afuera. El techo, lo voy a dejar que sea automáticamente porque... Igual es una cosita aquí de nada. Y ese dinero lo voy a guardar para las pills o groceries o, o lo que salga. Y el, como podemos ver, quiere un trabajo en educación o oceanografía. Le voy a poner en educación porque sería muy gracioso que Alconholic fuera maestro. ¿Qué quieres? ¿Quiere comprar un, un librero? Creo que sí no se alcanza para el librero. Uh, conocimiento. Ahí está, ya te compraron tu librero Alcon. Tiene una crisis de, muy bien, este quiere hablar con alguien, pero no hay nadie. Lo voy a meter a la casa porque con la suerte que tengo seguro le cae un rayo o algo. Y no quiero eso, apenas vamos empezando. <ríe> sí, que se intoxique con, con la lectura, con el olor de, de libro nuevo. Porque parte de ser alcohólico también es adictual. Por favor, no. Bueno, ya, ya se estaba haciendo ahí sus, sus bebidas. Lo voy a dejar que tome afuera si quiere o oh, no. Siempre, siempre se me olvida banear a este NPC. Pensé que fue un rayo de verdad. Este sujeto este lo metieron para empezar a anunciar Los Sims 3. Esta caja viene con una computadora y la computadora tiene un juego que se llama Los Sims 3. Esto fue antes de que fuera... Como oficial, ¿os sea, imagináis imagínense la emoción que debió sentir la gente al abrir sus juegos a los Sims 2 Y darse cuenta que sus Sims podían jugar los Sims 3, o sea, debió ser súper cool Ah, cuando ahí todavía le importábamos un poquito Un foco, a ver, bueno, sí, para que pueda leer y no esté tan oscuras A ver qué foco le puedo comprar uh, No me quiero quedar sin, sin dinero porque aquí en, en ese juego sí tienes que comprar este despensas y cosas así. Si no te mueres de hambre. Ah, 75 simoleones, ok. Bueno, ahorita que llegue el sujeto de... Ahí está. Sujeto del periódico. Uy, que encuentre Busque trabajo. Deja de beber, necesitas encontrar trabajo. Olefa. <risa> Medicina, no. Si no este... Este... En leyes o educación, no, no voy a aceptar ninguno de esos trabajos. Athletic, no. Y eso fue todo. No, Seguimos sin tener trabajo por hoy. Ah, ok. Y otra vez es otro sim que no tiene uh -huh. dónde lavar los platos. Muy bien. Uy, voy a hacer que la saludes. Y voy a cumplir este deseo que pues es de hablar con alguien. Y si vemos que le gusta a ella, pues vamos a intentar casarnos con ella. Porque no puedes empezar a tener hijos si no están casados antes. Uh -huh. Como buena pareja religiosa cristiana. Uh, ya salieron los deseos de jugar con ella. Uh, primero tengo que ver si a él le gusta a ella. Check in out. Ahorita que terminen de hablar de fantasmas en la lluvia como de, y, y la niña que está en mi casa güey. Y él como de ah, sí, La niña Lo que tú digas Neta me da miedo que les vaya a caer un rayo Pero no la quiero meter acá en la casa Porque ni, ni suelo tenemos O sea es... es es pasto. Pero bueno, pues, eso parece que se caen bien. Alcón, pareces... developing a new product and I'm interested to hear your feedback. Aquí hay, este, un... free sample. Ah, le regaló una computadora. Y la voy a vender. What? the fuck? No puede ser. Ya tenemos casi 3,000 simoleones. Ya nos alcanza para ponerle donde la ve... Sus cositas y a lo mejor hasta le pongo suelo o amplío esto un poquito para poder hacerle un cuarto así bien. En los Sims 2 de GBA hay un personaje que se llama Johnny Melavo. Era mi personaje favorito de todo el juego. Este va a ser el baño. Oye, creo que me alcance para ponerle suelo de verdad. Lo voy a hacer de madera porque me encantan los pisos de madera. Ojalá tuviera piso de madera, estaría cool. Voy a ponerle los acá en el baño. No sé construir y tampoco soy decoradora, así que por porfa no me juzguen tan feo. ¿De qué color deberemos pintarlo? Creo que lo voy a pintar de rojo o verde. Siento que al Alcoholic le gustaría mucho el verde. Este verde. Sí. No está tan feo. Digo, podría ser peor. Y también le voy a poner una luz en el baño. Y a lo mejor le compro una televisión o algo para que no se aburra. Este foco aquí en el baño. Y... Yo creo que mejor le voy a poner un mini comedor para que se pueda sentar con, con las damas a, a comer o cenar. ¡Ah, esperen! Tengo, tengo que comprarle un teléfono antes que nada. No se me voy a olvidar esta vez. Sin el teléfono no puede contactar a nadie y nadie lo podría contactar a él. Una mesita. Esto es mejor que nada. Creo que ahora sí la voy a invitar acá adentro porque no vaya a ser que les caiga un rayo. Call over, no, no te quedes allá afuera. Y está ocupada tomándose eso y... Pero es, está cute, mírenla. Está usando maquillaje que no le queda su tono de piel. Same. Ya está aquí viendo sus... Sí, ya sé, está feo, pero es lo mejor que te pude conseguir. Uh, ¿Cómo se llama? Está tomando... <ríe> sí, ¿verdad? Cali... Uh, Ahí va por más agua de lluvia Ah, no, no, no hay techo en esa parte ¿O ¿Oh, sí? No, el baño no tiene techo <risa> Ya, ya tiene techo Ah, si ¿sí les puedes poner estas aspiraciones secundarias Yo creo que me voy a esperar ahorita Que pase su, su crisis de la mediana edad Y le voy a poner de, de familia Para que les hagan deseos De, de casarse y tener hijos Y así pero mientras tanto voy a intentar que, que se lleven bien. ¡Ah, mira! Justo llegó gente a, a recibirme acá. de Re, Hola, bienvenido al, al barrio, a la colonia. <ríe> bienvenido a la colonia. <ríe> Son Darren Dreamer, Nina Caliente y Brandy Broke. Ah, puro sin icónico aquí en este juego. Voy a hacer que, es, que cheque a ver si a alguien aquí le gusta. Ahorita que termine de platicar con Darren. Me pregunto qué chiste le habrá contado que es tan gracioso. Oh, miren, Kaylin. La voy a saludar. ¿Susurra? Kaylin is hot. <ríe> Ah, miren, justo terminó de llover. ¿Gender preference? Creo que no le gustan los hombres. I'm sorry, but that's kind of private. Ah, bueno, entonces voy a platicar con ella. Es cute, aunque yo la verdad preferiría la otra, pero si es pelirroja, entonces ya hay como 100% de posibilidad de que los niños sean pelirrojos también. Y eso también es bueno. Aunque bueno, todavía quiere jugar con con Cristina? Calista, ¿Cómo se llamó? Calista. Yo creo que lo voy a hacer que traguen Kiki Y así ya le cumple este deseo y entre más rápido le cumpla sus deseos más rápido va a salir de esa crisis no ¡Ah, miren! Ya quieren llegar con Kaylin, qué bueno La voy a invitar que Hasta. se nos una. Me da risa como todos están acá, afuera, porque aquí está la cosa esta para hacer bebidas. Y aquí como que todo se queda bien. Voy a ver si puedo llegar con ella. La voy a salvar como todo buen hombre. Bueno, no como todo buen hombre, como todo naco. <risa> Se enojó <risa> Bueno, no le gustó Voy a ver si quiere jugar al menos uh... Nos vamos a ver bien acosadores Todos <risa> tienen algo de Holic muy qué es eso? una no broma? ¿Flirt? No creo que le gustemos ah, me está saliendo que no tienen buena química acá Entonces yo creo que voy a seguir insistiendo con Calista. Pero ahorita que salgan estos deseos de acá Porque pues... Quiero que salga de su, de su crisis, pobrecito. Yo creo que le decimos la broma y lo voy a mandar a hacer sándwiches de perdido para los invitados. ¡Ah, miren! Ya, ya salí de su crisis, qué bueno. Todavía quiere trabajar en oceanografía. ¿Cuál era su, su deseo de toda la vida? Become world class ballet dancer. Bueno. Bueno, no creo que se le vaya a cumplir en un rato. Ah, sí, le voy a poner la aspiración secundaria de... ¿De familia? ¿Dónde está? Aquí está Ah, miren, están aquí conviviendo ¿Dónde está Brandy? Creo que Brandy se fue y no me di cuenta Así que ahora solo queda Darren Kalista y Kaylin Los voy a invitar a, a que se acerquen a, a comer Call to meal guests, guests. No sé decir guests Ay. Bueno, lo, lo intenté decidí comprar más sillas. <risas> Lo que me gusta de los Sims 2 y 3 es que están haciendo cualquier cosa juntos y se ponen a platicar solos sin que tú los tengas que mandar. Me pregunto de qué estarán hablando. Como dice, sí, besos. se sabe la historia de Darren Dime? Este, si no, pues se las voy a contar igual Este, Darren, básicamente Estaba casado con uh, ¿Cómo se llamaba su esposa? No uh, recuerdo, pero yeah. igual well. Darlene, mm -hmm. Darlene Dreamer uh -huh. En caso sí, es que estaba wow. casado Con Darlene, y tuvieron un hijo Llamado Dirk, sí, creo que es Dirk Dirk, pero Darlene murió eh, en un. en el fuego. No sé, se incendió la casa, habrá sido un accidente. Y Darren se dio cuenta de que no quería seguir trabajando. Entonces, pues, quitó de su trabajo, renunció para ser artista. Y ahora está enamorado de Cassandra Goth. Pero Cassandra Goth está comprometida con un sujeto llamado Don Lozario, que es un Don Juan. Este Básicamente tiene sus aventuras con todo el mundo en foto, Pleasant View ah. Y te esperas en la noche, sale el fantasma de Darlene Y por alguna razón intenta ir hacia su hijo Dirk Está muy enojada con Dirk Como si el fuego hubiera sido culpa de Dirk Pero bueno, no se puede hacer nada ya Creo que ya se fueron Ah no, fueron a tomar otra vez Dale, yo pensé que el único alcohólico iba a ser Alcon <risas> No creo que tenga ganas de comprar un telescopio Ajá. que cuesta al menos 500. Bueno, creo que nos alcanza. Así que le voy a comprar el telescopio. 550. Que este... Lo voy a poner acá al lado, Y así ya puede espiar a sus vecinos durante los días. Que no tenga trabajo. Ah, mira, Ya quiere trabajar en medicina. Creo que en el periódico había este... Algo de medicina. Si ¿Sí está, este... Ya tendría trabajo para mañana. Te cae un meteorito. Aquí en los Sims 2 no puede caer un meteorito como tal, pero si pasas mucho tiempo mirando hacia las nubes, te puede caer un satélite. Y ya, entonces se quedó ahí, muerto, porque le cayó un satélite. Imagínate estar en el funeral y que te pregunten, oye, ¿por qué se murió tu papá? Es que le cayó un satélite. A lo mejor ir hago un grupo, no grupo no con no estos, no estos no cuatro para que sean amiguitos y salgan este no sé a, a parrandear o así. Se quiere enamorar, así que voy a hacer que siga este hablando con. Ay, quiero un perrito, pero es que no tenemos dinero para mantener un perrito. A lo mejor luego voy a hacer que siga este ligando con Calista. Ella, porque creo que le gusta más este. Kaylin, pero es obvio que Kaylin no le gusta a él. Por favor, no. No le gusta Calista Bueno, esto va a ser complicado. Pero es bien raro porque acá no. Hay... Ah, ya salió otra vez. Qué raro, jamás había visto que, que fluctuara tanto este, la química entre dos sims. Bueno, supongo que ninguna de ellas va a ser su, su futura esposa. Bueno, lo voy a dejar aquí que siga socializando y al rato los mando todos para su casa. Y a lo mejor lo mando a dormir Ajá. porque trabaja temprano. Ah, miren, ya, ya es amigo de Calista. Qué bueno. En fin, ya váyanse. Váyanse todos a sus casas. Dag, dag, dag, dag. Bueno, ya los mando a todos a su casa. Los voy a este a. Ah, miren, Darren está acá capturando. Intentando capturar Ya se... Se va a dormir Y yo voy a guardar partida Porque no vaya a ser que algo malo suceda Porque con mi suerte Se termina creciendo todo ¿Quién llama a las 11 de la noche? Ya no se va a querer dormir ¿Quién es? ¿Eh? Es en oh, oh. <risa> <risa> Fábrica de gays Me escapé Yo creo que le voy a poner que vaya más rápido No, no, regresate a dormir, regresate Moshi Moshi, ¿quién estás? <risa>